Queridos telefónicos, el próximo 17 de septiembre llega la cuarta temporada de Shark Tank Colombia, el reality show de negocios más exitoso del mundo y una de las grandes novedades para esta versión es que habrán más mujeres y se unen dos nuevos inversionistas, Anoy Morillo quien tiene gran experiencia invirtiendo en empresas a nivel global y el empresario colombiano Miguel Caballero, con más de 30 años de experiencia y tuvimos la oportunidad de ser parte de la rueda de prensa en la que nos compartieron las expectativas que tienen los Shark para esta versión, los errores más comunes que cometen los participantes y que los impulsa a invertir. Marcamos y hagámosla de una vez. ¡Vamos! Shark Tank temporada 4. Estamos muy contentos de tenerlos acá todos y esperamos que sea una gran, gran temporada, que se la gocen, que lo disfruten y que hagan muchos negocios que sean muy frutíferos para ustedes. Claro, pues eh, bueno, yo como, como nueva o novata en el, en el grupo, eh, mucha expectativa de yo misma eh, aprender eh, de los emprendedores, aprender de los tiburones y de poder aportar un montón pues desde mi experiencia y desde mi perspectiva, ¿no? Y la verdad, con, eh, iba mucho con la expectativa de, de ver cosas que me rompiesen un poco la cabeza, por así decirlo, ¿no? El, el, a veces ese momento de, uy, cómo no había pensado yo en eso antes, ¿no? Eh, ese tipo de momentos de wow, eh, eso es lo que, lo que eh, eh, o esa expectativa tenía para, para el programa. La tecnología está ahí para quien quiera usarla y no es algo costoso, es algo que hace parte de la forma como se hacen los negocios hoy y todo el mundo debería aprovecharla desde el día uno de su negocio. Eh, cuida los pesitos porque los pesos grandes se cuidan solos, ¿no? Entonces, eh, pero creo que la valoración es una cosa que todavía sigue siendo una una gran oportunidad. Uno no vale lo que debe, sino lo que vale el negocio, eh, y creo que eso es muy importante. Pero, pero ha mejorado mucho, pero todavía creo que esa es la gran oportunidad. Sí, eh, mira, yo sí, si sí quieres, eh, porque es, digamos, mi, mi, mi campo eh, preferido, vamos a ponerlo así. Eh, y mira, el, el, hay un momento muy especial alrededor de las fintechs, eh, todos lo, lo sabemos. Eh, yo soy la primera que, que pronto se estará contando una nueva aventura en ese, en ese, en ese ámbito. Eh, y creo que hay una gran oportunidad alrededor de las fintechs porque, la, digamos, que cualquier, el, el mercado financiero, ha sido tan tradicional y le ha costado tanto ¿no? el, el, el avanzar, que ofrece muchas oportunidades de mejora para los clientes. Y por eso las fintechs ahora están, digamos, en, con tanta potencialidad. Son muchas cosas, pero voy a decir una, una de las que yo me fijo. Eh, la propuesta de valor. Que la propuesta de valor la tengan reclara. Hablando de comunicación aceptiva. La segunda para mí, la segunda para mí es... La, la tradicional y clásica que es la que genera todo el problema es no enamorarse de la idea sino enamorarse del problema o de la oportunidad y eso hace que traigan los proyectos súper sustentados desde la oportunidad de mercado y desde la, lo que realmente ya tiene tracción, eh, mirando por qué tiene tracción, por qué se está vendiendo, por qué no se ha vendido y eso es lo que hace porque si no se enfocan tanto en defender la idea no, no funciona. Sí, y, y yo, bueno, un poco complementando, pero el, qué necesidad o qué dolor del consumidor se está cubriendo, ¿no? Y es una necesidad o dolor que existe y que merece la pena cubrirlo y el, con el suficiente volumen, ¿no? O sea, eh, es decir, que esa idea ¿no? eh, realmente sea algo súper tangible y que el negocio que nos están proponiendo vaya muy directo a cubrir ese dolor que hay en el mercado y que tienen clientes y que nadie más está, está solventando. Van a salir al tanque a enfrentarse con los tiburones. Tenemos un trato. Tenemos una oferta. ¿Qué vas a hacer? Le tengo una oferta.